Mi nombre es Francisco Ángel, eh, estamos aquí en la finca del monte, en la vereda del Jordán Alto, en San José del Retorno, en San José del Guayare. Estamos haciendo monitoreo de las plántulas que sembramos hace mes y medio. En el programa de Sembratón sembramos cuatro especies: ocobo, Cachicamo, eh, Algarro y, y Algarrobo. Entonces, eh, todo con la supervisión del Instituto Sinchi. En este marco del programa de la Sembratón, pues hay unas especies maderables seleccionadas, en este caso vemos aquí esta especie que es nuestro algarrobo, de una especie importante, valiosa de la región amazónica colombiana de importancia maderable. Este grupo de especies con otros 12 especies frutales de palmas, las, las, se produjeron en la Estación Experimental del Bueno 400.000 plántulas, y de ese cerca de 140.000 estamos sembrando en 104 fincas de productores campesinos de San José de Retorno y Calamar. Con el recurso del Estado colombiano dentro del marco de la Sembratón, el Instituto Sinchi aborda todo el conocimiento científico para llegar a, est a estas especies y al modelo que estamos mirando, que es el modelo de enriquecimiento forestal de rasgos, que es un don, don Francisco, ¿usted le ha aplicado algún alguno abono de esos? Sí. No, no, no, to todo ha sido muy, con el manejo ecológico que sugiere el instituto, eh, todo muy natural, simplemente se hicieron las, la sembrada de las plántulas hace mes medio.